<risa> Yo se graba ¿Se llevó para el blog. Para el blog, soy YouTube, Oli Hey guys. No sé por qué quiero así Calgando Ok, la Pero sigue sin la imagen AM. Voy al terminal porque voy a viajar al paraíso Es un mes que no veo a mi familia, lo he hecho menos, así que voy a viajar ahora Hacer un viaje corto, sí oh. Ahora viene la secuencia de viaje Ah, está abierto. ¿Cómo estás? Bienito. ¿Está ahí flaco. No, sí, sí. Hermana, ¿qué trae ahí? Antigatos. Yo creo que está bien ya. Deja que queme un rato. Lo comeré. Solamente porque yo no estoy haciendo mami. Mamá, ¿qué estáis haciendo? Mayonesa. ¿Por qué estáis haciendo mayonesa si yo estoy te... ya? ¿Dieta, mamá? Vamos a mamá. Haga mayonesa de Herbalife. No, no voy a usar mi blog para vender tus cosas. ¿Sí? No. No, si sí comimos un poquito, más. Hoy no comimos. No mi teléfono para mostrarte uno. Hoy que comimos caleta, oh, hermano. Así voy a bajar de peso, pero carne. Pero comiste pura carne, papá. ¿Cierto? Sí. Me encanta el apoyo que me da mi familia. <risa> Incluso cuando como mal. Oh, eh la felicidad me talló con el Halloween Tag Fue bacán porque no sabía qué hacer este vlog de... <ríe> eh, película de terror favorita No soy muy bueno para las películas de terror porque me dan miedo eh, Pero sí, Poster Game y El Resplandor fueron las dos películas que me asustaron más cuando era chico Mi peor pesadilla es ir al dentista. ¿Lo de los fantasmas? Sí Aquí le temo, el eh, tema la muerte y no estar presente en este mundo de hecho, en el terremoto lo que más me, da, me dio miedo fue tener acceso a la información más que el terremoto en sí. Creo en lo sobrenatural, creo en la energía y sí, creo que hay, hay muchas cosas de las cuales no tenemos idea. Mi peor trauma con una película de terror. No fue con una película de terror en sí. En había una película llamada Ninja 3, la dominación. Un gran ninja toma el control del cuerpo de una profesora de aeróbica El concepto de no estar en control de uno mismo Siempre me da... En, uh. ¿Crees en la mala suerte? Eh, no no creo en la mala suerte. Creo en la suerte. Que si eso es malo es bueno, ya eso depende de cómo yo lo analizo. Pero leyenda urbana que, que te da miedo. Uh, desde chico que me gustó ir a acampar, íbamos a lagos, y estaba la, la historia del cuero. El cuero es como un ser que vive en los lagos. Si te atrapa, te podía... O sea, es como una red. Entonces te tomaba y te llevaba al fondo para alimentarse de ti. Y esa cuestión siempre me dio mucho susto. Pero no, porque es una leyenda urbana, no existía. Vampiros o hombres lobo hombres lobos. Vampiros o zombies. Ninguno de los dos. ¿Entraría en una casa embrujada? No. Pero sí lo haría con un grupo de gente. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Uy, sí, tengo una tremenda historia. Vivía en el centro de Valparaíso. Yo justo me cambié de pieza. Mi guitarra sonó dentro de su estuche. Las guitarras suelen sonar dentro de un estuche si es que las golpeas. Y suenan las seis cuerdas al mismo tiempo. Esta vez sonó un rasgueo. Eso sonó. Lo prometo que eso fue. Al cuarto día llegué con agua bendita de la iglesia, hice un rezo que me enseñó mi abuela en las cuatro esquinas de la casa y desde ahí dejó esos reos extraños en ese departamento. Gracias Felicia. Está haciendo mal. Mamá, ¿por qué como tanto acá? ¿Por qué no estamos cariños con comida? Porque así lo enseñaron las abuelas. Pues. Me voy Gaby. Chao, ¿me Sí, besito, aprendí que Mucho amor me hace engordar, sobre todo si viene de mi familia. Y además voy a dejar las preguntas del Halloween Tag aquí en el Tumdelegue para que las respondan. Esto no fue un pregunta a la larga. Así en casa. ¡Holi! Ya pero cuántos quedan ¿No? tanto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para la noche para cuando yo llegue. Ah, este quedan seis, quedan cinco.